John Winston Ono Lennon, nació el 9 de octubre de 1940 y su deceso el 8 de diciembre de 1980. Fue un músico, compositor y activista británico, más conocido como uno de los miembros fundadores de la legendaria banda de rock, TV Atlas. Lennon nació en Liverpool, Inglaterra, y creció en un ambiente modesto, desde temprana edad, mostró un gran interés por la música, especialmente por el rock and roll, y formó varias bandas en su adolescencia antes de unirse a TV Atlas en 1960. Como miembro de TV Atlas, Lennon se destacó por su talento como compositor y su habilidad para crear canciones innovadoras, que trascendieron los límites del rock and roll, junto a Paul McCartney. Fue responsable de muchas de las canciones más famosas de la banda, como hard Day is a Night, Help, Norwegian World, In My Life, entre muchos otros éxitos más. A medida que TV Beatles se volvieron más populares, Lennon se convirtió en una figura icónica de la cultura pop, conocido por su estilo excéntrico y su actitud irreverente. En 1969, Lennon se casó con Yoko Ono, una artista japonesa que se convirtió en su musa y colaboradora creativa. La pareja se convirtió en un símbolo del movimiento pacifista de los años 60 y 70, y se unieron a otras figuras influyentes en la lucha por la paz y la justicia social. Juntos, Lennon y Ono crearon varias obras de arte y proyectos multimedia, que abordaban temas como la guerra, el racismo y la desigualdad. En 1970, de Beatles se separaron, y Lennon comenzó su carrera en solitario. Su primer álbum, John Lennon, Plastic No Band, fue un éxito crítico y comercial, y presentaba canciones introspectivas y emotivas que reflejaban su creciente interés, por la espiritualidad y la autoexploración. En los años siguientes, Lennon continuó haciendo música y activismo político, pero también se enfrentó a problemas personales y legales, incluyendo una larga batalla para evitar ser deportado de los Estados Unidos, debido a su activismo político. El 8 de diciembre de 1980, Lennon fue ultimado por un fanático en Nueva York, lo que conmocionó al mundo y dejó un vacío en la música y la cultura pop. Sin embargo, su legado como artista y activista ha perdurado a lo largo de las décadas, y su música sigue siendo una fuente de inspiración y consuelo para muchos fans de todo el mundo.